El 3 de febrero de 2022 se aprueba, por decreto ley, el nuevo texto de la reforma laboral. Esta reforma laboral consolida prácticamente todos los retrocesos de las anteriores reformas laborales del PP y del PSOE. consolida el trabajo en precario. Mientras, los sindicatos institucionales pactan con el gobierno una pérdida acumulada del poder adquisitivo a cambio de neutralizar políticamente el malestar social y las protestas de los pensionistas. Lo tachan de fraude. Con esta colaboración, la patronal tiene la capacidad de tomar como rehén a un gobierno y si no se hace lo que ella quiere, no, no hay acuerdo. Que los empresarios han exigido que no se cambie ni una coma. Eh... Presidente de la COE, Vicepresidente de Cepime, Secretario General de Comisiones Obreras, Secretario General de la Unión General de Trabajadores. Comenzamos a saldar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Nos mienten otra vez. Este año 2022 el IPC ha subido hasta agosto un 10,4% y los salarios no han subido ni el 3%. Ni los salarios ni las pensiones suben el IPC real. Según el programa de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas, se prevé una subida del gasto en defensa de un 20%, mientras que el presupuesto general del Estado para vivienda, medio ambiente, sanidad, educación y protección social se reduce.